La vida va muy rápida, a veces me le atraso, sigo avanzando paso a paso, que el que va rápido dura muy poco, culpa de un balazo, esta carta es para el cielo, te mando un abrazo loco, sabes que te quiero, perdón si me equivoco, no puedo juzgarte, juntos fumamos poco, no te agüites, aquí todo está igual. Desde el día que te fuiste me dejaste bien mal No te quiero llorar canal, Pero duele un chingo que no estés aquí Paso me saludas a chilango y al bosque La vida te la quita el que te la dio porque solo te la presta El tiempo te la resta y te resta más rápido en una vida como esta Mi cuerpo está aquí y recordándote a ti cuando andaba de fiesta El cuerpo de mi amigo entre una caja lo recuestan a cada loquera Cada maldito destino, maldito destino cruel cada que ve al cielo yo me acuerdo de él Un sentimiento es difícil escribir en un papel Pero te llevo conmigo como tatuaje en la piel Cada día lo recuerdo bien y me hace sufrir Hacemos lo que queremos porque de todas maneras nos vamos a morir Duele verte partir pero escucho tu voz dentro de mí Le dices a mi corazón que vida es así que ya te tienes que ir El tiempo nos hizo canales para la vida y la muerte todos somos iguales la vida nos hizo canales y la muerte nos canceló todos los planes Recuerdo las primeras loqueras que nos aventábamos en tu casa Si hubiera ido así con toda esa raza